Cuando el trastorno de la conducta alimentaria llegó a nuestra casa, realmente nos encontramos totalmente desesperados. Estábamos totalmente perdidos. O sea, no entendíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando y teníamos muchísimo miedo. O sea, no, no, no éramos conscientes de lo que estaba llegando en aquellos momentos a nuestras vidas. ¿no? Eh, después de un tiempo, realmente, ya, diríamos inicial, donde tuvimos que aceptar que nuestra hija estaba enferma, eh, nos costó llegar a la conclusión o llegar a aceptar a aquella, a aquella niña topa, aquella magnífica niña, en sus estudios, en, en, en, todo, en el deporte, en los idiomas, en, en su vida social, en todo, absolutamente todo, eh, que era perfecta, eh, estaba totalmente fuera de, de, de, de sus cabales y en su interior tenía un monstruo que la estaba destrozando día a día. ¿no? Nos costó mucho aceptar este tema, pero una vez lo aceptamos, cosa que es muy, muy importante hacerlo, ¿no? porque si nos resignamos, si no aceptamos, no vamos a poder ayudar. A partir de aquel momento empezamos a ponernos en contacto ya con un centro especializado, con un centro especializado en cuestiones de la conducta alimentaria. En aquel momento empezaron a surgir en nuestras vidas una serie de pautas y de normas que este mismo centro nos, nos imponía en muchos de los casos. ¿no? Nosotros dudábamos, muchas veces nos, ni siquiera entendíamos qué era, qué, por qué esas normas, por qué estas reglas. Eh, lo que pasa es que llegamos a la conclusión de que evidentemente teníamos que confiar en alguien. ...y por lo tanto delegamos totalmente la responsabilidad... ...en, en, en el tratamiento y en la curación de nuestra hija. Eh, esos profesionales nos ayudaron muchísimo... ...tanto desde el punto de vista de una forma directa... para nuestra hija como nosotros... ...en, en las pautas que teníamos que seguir... ...para poder ayudar a nuestra hija... ...en todo lo que era el tratamiento. Al cabo de un par de años aproximadamente... ...empezamos a ver ya mejoras... ...y de alguna forma mi hija empezó a recuperar un poco... ...su vida... ...aquella vida que le habían arrebatado... Y estamos hablando... Bueno, de amigos, de vida social, de, de escuela, etc. Eh, fue un momento en el que nosotros eh, empezamos a ver una, un poco de luz al final del turno.